Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día, lunes 7 de febrero al domingo 13 de febrero del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues desde un punto de vista personal yo estoy contento Porque aparentemente vendí otro cuadro esta vez a un coleccionista en el País Vasco, en España. Y ahorita estamos con la transacción. Yo hasta que no vea el dinero en la cuenta no lo voy a creer. Pero me da mucho gusto. Este sí está siguiendo mis obras. La obra se llama Nina Rosenberg. Y bueno, es muy alentador esto. Este, por otro lado les comento que ya por fin terminé el cuadro que estaba pintando. Todavía no sé bien cómo se va a llamar. Pero algo así como Dalia este, y El Día de Muertos o algo así. Porque es una. está basado en una fotografía que saqué el Día de Muertos el año pasado aquí en México. Y es una muchacha muy guapa, este, con una vestimenta muy colorida, con muchas flores. Y con un cubreboca, lo cual lo hace contemporáneo. Y bueno, este cuadro lo quiero meter a un concurso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 hacer los oráculos y las interpretaciones con las cartas. Muy bien. Entonces empezamos ahora sí con el oráculo de esta semana. Sabes, empiezo con las cartas de drawing Virtue de la Virgen María. Y bueno, también supongo si se puede etiquetar a la gente que este, qué sé yo, María Tornado, sabe que se suscribieron, pues puede ponerlo ahí en los comentarios, ¿no? Este, y etiquetar a esa persona pero a mí no me funcionó lo de la etiquetada que hubiera sido lo más sencillo del mundo entonces ya yo puedo comprobar si Juan Pérez este, realmente se suscribió ¿no? porque este, bueno, la finalidad es de que crezca la audiencia de este canal y de que lleguemos a percibir más luz igual con los ganadores que se llevan las cartas que puedan hacer o los oráculos por su parte, como yo lo estoy haciendo en video, o los hagan personalizados, eso ya es cuestión de cada quien. ¿no? Pero bueno, ya nada más son dos mazos los que puedo regalar. Y, este, no, no van a ver estas cartas ni a la venta, ni van a, bueno, yo no lo creo francamente. Digo, los milagros existen, pero de hecho ya ni siquiera es mi finalidad. Este, hay veces que las cosas por algo suceden de la manera que suceden ah, y por otro lado, bueno, también comentarles de que por fin se liberó realmente en, el, en los días donde creo que fue el primero de febrero la decía la carta liberación liberaron de aduanas realmente el cuadro después de casi un mes y bueno, les agradezco los comentarios uno me llamó mucho la atención así como que es para algo positivo no la verdad no lo fue sé que la intención del comentario fue bueno pero no hubo nada positivo de hecho tuve que pagar impuestos sobre mi propio cuadro entonces bueno una cuestión es ser positivos y la otra pues este estar dentro de una realidad ¿no? y este y si la paciencia pues sí este oh, estuve checando si estuvo Mercurio retrógrado presente. Entonces, este... Bueno, la cuestión es de que... Ya estamos en febrero. Ya es otro mes. Y ya la, la, la vibración se siente muy diferente. Ya están fluyendo las cosas nuevamente. Y pues este año también de lo que indagué, que es del tigre, ya no me acuerdo, de fuego, de agua, de algún elemento... Este, pero me dijeron que representaba la abundancia. Entonces, bueno, ahora sí, ya que se desatoró todo ese nudo energético, igual que tenía este, aclaraciones con el Fisco, con el SAT, también ya se aclararon. Ahora ya sé cómo se tienen que hacer las declaraciones en Pago en Especie, que es una bendición realmente tener ese sistema aquí en México. Muy bien. Entonces empecemos, como sabes, empiezo con la carta de la Virgen María, quien nos quiere dejar saber lo siguiente. Blessings, bendiciones. Este cuadro me encanta, es de un francés, que yo no sé cómo se pronuncia su apellido, entonces mejor ni lo intento, pero es algo así como Bouguas. <ríe> y dice... Hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y me percato de los nuevos regalos que llegan de parte de Dios para mí. Entonces, bueno, esto es tiempo de cosecha, ¿no? Entonces, bendiciones. Y bendiciones, pues recuerden, no tiene que ser nada más económicamente. Mucha gente está así como, ah, bendiciones es, se materializa la abundancia y este se materializa todo lo que he trabajado. No lo descarto, pero bendiciones también pueden ser, no sé, este una reunión con amigos, ahorita que está con, tan complejo esto con la pandemia, o una reunión familiar, o un reencuentro con alguien, no sé una muestra de cariño, de amor, entonces, bueno, bendiciones, siempre son bienvenidas. Veamos, para el día lunes y martes la carta dice, belleza, es el arcángel Jofiel y dice, bueno, si sí se ve la carta, la pasé muy rápido, y dice, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma, la belleza es una expresión de Dios como lo eres tú entonces bueno este, francamente a mí este, por eso me encanta la pintura porque este, pues trata de representar la belleza misma ¿no? de una situación de una persona, de la naturaleza de lo que estoy pintando y, este, y pues es la belleza de lo que veo y de lo que trato de plasmar en el lienzo, entonces este, para mí en lo personal la belleza es de suma importancia en ese sentido, ¿no? este, también en la belleza de la vida, este, de que estamos sanos, de que estamos con vida, de gozar la vida, ¿no? este, porque bueno, una belleza física pues, es muy, muy subjetiva, si sí saben, bueno, pues los estándares de belleza han cambiado y van cambiando, ¿no? hace cientos de años yo creo 200 años el ideal de belleza, pues era una mujer regordeta, ¿no? no gorda pero sí bastante llenita y este y, y pues si ves a las modelos de no sé, de estos días o de los años pasados este es pues están casi flacas, ¿no? Entonces, bueno, van cambiando los ideales de belleza, este, pero hay una belleza innata, ¿no? La belleza de, qué sé yo, de una flor, de un ave, de casi todo lo que es la naturaleza, ¿no? Yo creo que no hay una persona que no pueda decir en un atardecer, más si estás en el mar, ¿no? Mira qué belleza. Entonces, bueno, ese es a lo que me refiero a un estándar de belleza, de que pues, la mayoría de la gente, independientemente de su cultura, de su ideología, etcétera, reconocen esa belleza. Muy bien. Entonces nos están pidiendo, para volver con la carta, de que rec reconozcamos la belleza en todo y en nosotros mismos. Si recuerdan la semana pasada había hablado un poquito de la autoaceptación, del amor propio. Pues igual reconocer nuestra propia belleza, ¿no? Hay personas que tienen una belleza en su manera de ser, en su trato, que enamora. O sea, y ahí deja el físico, hay una manera tan linda, tan preciosa tan agradable de ser, tan interesante, ¿no? O que te hace reír, este, qué sé yo. Entonces, que bueno, esa es la belleza de esa persona, mucho más allá de la física. Entonces, es reconocer en cada detalle, en cada situación, la belleza misma de la vida. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, prosigamos. Para el... Miércoles y el jueves, la carta dice fe. Bueno, de este tema ya hemos hablado, es el Arcángel Miguel seguramente. Y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces bueno, aquí realmente hincapié, Miguel nos está diciendo de que mantengamos nuestra fe en alto. Yo la verdad de este creo que es nuestro mayor recurso, por más oscura que sea la situación, por más difícil que esté, mucho más allá de la esperanza, la fe es algo mucho más fuerte, más intenso, este Es lo, lo que nos ayuda a sobrellevar cualquier situación ¿no? Si yo tengo fe en el proceso de la vida Tengo fe en la vida misma En Dios, en algo superior Para quienes les haga ruido la palabra Dios Entonces bueno, en el universo Este... Y es inquebrantable, sin duda alguna. Entonces todo va a fluir, ¿no? Todo va a estar bien. Entonces hay veces que nos quieren recordar que la fe es de suma importancia. Y lo estoy viendo ahorita con lo de las bendiciones. Este... Así funciona el universo, ¿no? Como lo he dicho muchas veces, es como si estás frente a un cañón y... Pues gritas María, y pues el ejo se escucha María, María, María. Pues así es el universo, ¿no? así funciona. Lo que das es lo que vas a recibir, y lo vas a recibir multiplicado. Entonces pues, la fe igual. Este, y es como dice la carta: un pacto inquebrantable entre la divinidad y nosotros mismos. Es el pacto de la vida en realidad entonces mantén siempre tu fe en alto y no dejes que nada ni nadie quiebre esa fe es algo, no sé cómo explicarlo, pero es algo innato, es algo que está ahí a priori y es algo, es un lazo en que está, punto y hay personas que veo que bueno, han perdido la fe a través de la vida, a través de decepciones entonces bueno se puede reencontrar esta fe ¿no? y una vez que se reencuentra yo la siento siento ese calor, ese bienestar, esa plenitud ¿no? esa Es esa conexión que hay con Dios muy bien para el viernes, sábado y domingo la carta dice nuevo comienzo miren esta carta ya estaba saliendo con anterioridad creo por lo menos y dice arcángel Metatron deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo cada día lo es reconoce tus logros y siga adelante vuela entonces bueno no tengo que agregar gran cosa en mi caso personal pues sí estoy empezando una nueva pintura como había dicho este es de unos escombros de un temblor y va a ser a beneficencia y bueno como dice la carta cada día es un comienzo nuevo y creo que lo notas también cuando has enfermado y sales de la enfermedad. Y ah, ¡Qué bien me siento y qué bonita es la vida! ¿no? Y es como comenzar desde nuevo a apreciar todas las pequeñeces y las simplicitudes de la vida. Y un caldo de pollo te sabe maravillosamente bien. ¿no? Tal vez en el ajetreado diario pues nada más te lo zampas para... ...haber tenido algo en el estómago y ni siquiera lo llegas a disfrutar. Entonces gocemos la vida. Mucha gente me pregunta cuál es mi misión de vida. Siempre respondo igual. La misión de todos de la vida es gozar la vida. Y este... Pues sí, cuando hay cosas... contenciones políticas como es en la Ucrania... este, ...entre el hemisferio occidental y el asiático... Este, hoy leí que Rusia tiene el apoyo completo de China pues cada vez es más la tensión que hay pero yo la verdad no creo que llegue a haber un conflicto este, o sea una invasión de parte de Rusia a la Ucrania este, porque entonces sí si la probabilidad de que lleguéramos a tener una tercera guerra mundial es muy alta y yo creo que todo el mundo pues, está consciente de eso y lo quiere evitar, ¿no? Pero de cómo se han formado los partidos políticos en, este, en esta situación, pues están obligados este, todos los países occidentales eh, dentro de la eh, OTAN este, pues, a, a participar y pues los asiáticos igual por su parte, ¿no? Entonces, bueno... Yo espero que no pase los ladridos de un lado para el otro y de que se demuestren que tan poderosa es una nación como la otra. Yo creo que por ahí va un poquito el rollo de Putin, de que es como querer presumirle a su propio pueblo de que todavía es un pueblo con mucha grandeza y con mucha fortaleza y fuerza. ¿no? Entonces, bueno, este, yo ahora no sé por qué llegue a esto de la Ucrania, pero... Cada, comienzo, cada día es un comienzo nuevo ¿no? y gózalo como tal ¿no? bueno, por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años la carta dice música nuevamente para las personas que no este y aparte este tiene una trompeta que podría ser Gabriel, el arcángel Gabriel y puede ser también la anunciación de algo positivo, de buenas noticias ¿no? Este, pero para la gente que no dice que yo no puedo meditar, o no le gusta, o lo que fuera, la música hace magia, te cambia el estado de ánimo. Yo lo noto, yo seguido escucho música, muchas veces me gusta escuchar radio, porque me gusta escuchar los diálogos o las entrevistas, pero también me gusta la música que ponen, yo soy como de los ochentas <risa> y este en cuanto a la música este pero bueno te cambia el estado de ánimo a mí me traslada a situaciones del pasado muchas veces este situaciones agradables entonces cuando me cuesta trabajo el enfocarme el concentrarme el salir de un estado de ánimo negativo con música esto te, te cambia rapidísimo Toda la vibración energética ¿no? muy bien, yo creo que queda muy claro este, lo de las cartas. Es una semana, siento yo de pues una mucha cosecha, mucho bienestar. Este, y pues, muy diferente la, la vibración a las cartas anteriores de enero. Entonces, bueno, pues goza esta semana, disfrútala. Y bienvenidos a los que quieran participar en el concurso de las suscripciones Con el premio del el mazo de cartas este Entonces bueno, voy a dejar abiertos los comentarios Y desde ahorita ya pueden invitar a, a, a amistades a que se suscriban Y bueno, va a ganar la persona que mayor audiencia haya captado O sea, la tenga yo los mayores suscriptores a través de esta, esta persona entonces bueno no se no se este, no se retracten no no, no inviten nada más a tres personas sino pues por más personas que llegues a invitar pues más probabilidades tienes de ganar ¿no? muy bien les deseo una muy bella semana donde quiera que te encuentres te mando un súper abrazo de luz y pues mantén tu fe en alto, tu vibración en alto y disfruta de las bendiciones que recibes esta semana. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.